El libro de Job, capítulo 35 Entonces Eliú continuó diciendo ¿Crees que es honesto afirmar que tienes razón ante Dios? Y preguntas ¿Qué beneficio obtengo? ¿De qué me ha servido no pecar? Te lo diré Y a tus amigos también Solo tienes que mirar al cielo y ver Observa las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué perjudica eso a Dios? ¿Cómo afectan tus muchos pecados a Dios? Si haces lo correcto, ¿qué bien le haces a Él? No, tus pecados solo afectan a la gente como tú, y cualquier bien que hagas también les afecta a ellos. La gente clama a causa de las terribles persecuciones, pide que alguien la salve de sus opresores. Pero nadie pregunta, ¿dónde está mi Dios creador? ¿El que inspira cantos en la noche, que nos enseña más que los animales y nos hace más sabios que las aves? Cuando claman por ayuda, Dios no responde porque son gente orgullosa y malvada. Dios no escucha sus gritos vacíos, el Todopoderoso no les hace caso. ¿Cuánto menos te escuchará Dios cuando le digas que no te ve? Tu caso está ante Él, así que tienes que esperarlo. Estás diciendo que Dios no castiga a la gente en su ira y presta poca atención al pecado. Tú, Job, hablas sin sentido, haciendo largos discursos cuando no sabes nada.